¿Qué es el programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento? Es un programa que trata de atender de una forma más personalizada al alumnado con dificultades con el objetivo de ayudarle a mejorar su rendimiento académico. ¿A quiénes va dirigido este programa? Al alumnado que presenta dificultades relevantes de aprendizaje, no imputables a falta de estudio o esfuerzo. Además, han cursado primero o segundo de ESO, han repetido curso con anterioridad en primaria o secundaria y no están en condiciones de promocionar. O bien, han cursado tercero de ESO y no pueden promocionar a cuarto de ESO. ¿Cuál es su duración? Desde segundo de PEMAR, dos cursos académicos, segundo y tercero de PEMAR. ...desde Tercero de PEMAR un curso académico Tercero de PEMAR. ¿Cómo se organiza este programa? El alumnado se integra en un grupo ordinario de ESO... ...tanto en segundo como en Tercero de PEMAR. Los ámbitos se imparten en un grupo específico... ...y el resto de materias se cursan en el grupo ordinario de referencia. Se tendrá una hora de tutoría específica... ...impartida por el orientador u orientadora. El ámbito científico-matemático tendrá las materias de matemáticas, biología y geología, y física y química. En el ámbito lingüístico-social se dará lengua castellana y literatura, y geografía e historia. Cada uno de los ámbitos será impartido por un profesor o profesora. ¿Cómo se realiza el procedimiento de acceso? El tutor hace la propuesta al equipo docente. Se informa al alumnado y familia y se solicita su consentimiento. Se realiza la evaluación psicopedagógica y finalmente resuelve la jefatura de estudios. Además, debes saber, en tercero de PEMAR podrías repetir cursos si te quedaran más de dos materias pendientes. Si en tercero de PEMAR promocionas, pasaría a cuarto de ESO por la vía ordinaria. El objetivo es obtener el título de graduado en educación secundaria obligatoria. Si precisas de más información, consulta en tu departamento de orientación.